Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección Naranjas Últimos momentos de la corrección de la novelaza de Graciela Malfi Vamos a la boticaria todavía Estamos trabajando una novela de terror impresionante El pibe vuelve a casa ¿m? después de un incendio Y dice, bajé las escaleras de la que colgaban un montón de telarañas Y yo le digo que pongan la pausa, muchachos, vos también Amalfi Pone la pausa y me vas a decir qué pasa acá. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete palabras. Si la matemática no me falla, que se pueden reemplazar por una sola. Vamos a ver cuál es. ¿Qué les parece? Amigos, volvieron de la pausa. Están ahí. Amalfi, ¿vos qué palabra le podrías sacar? ¿Qué te parece? Bajé la escalera de que colgaban un montón de tres Una sola, eh, una palabrita. A ver qué te parece. No, señor. Tenés que tratar de dar lo mismo que tenía. Miren, ¿por cuál palabra puedo llegar a cambiar esto, señores? A, par, tan, -do. Listo el pollo. Bajé la escalera apartándote de las arañas. Y les voy a señalar algo. Por algo nosotros tenemos la palabra mano dentro de nuestra lista de palabras aprovechables. Porque uno siempre tiene la tentación de escribir así. Bajé la escalera apartando telarañas con la mano. Si yo de repente tengo, digamos, una barreta de fierro, diría ahí, directamente, con la barreta. ¿eh? Pero ya, ya está en el paquete sí, sí. el hecho de que si uno aparta algo, lo hace con la mano, ¿ok? Me dio una caricia con los dedos, perfecto. Porque uno, pues con la yema de los dedos, me acarició con la yema de los dedos, pero si me acarició con la mano, es redundante. Bajé la escalera apartándote las la araña. ¿Qué les pareció? ¿Pulgar arriba para un acero y marco? Sí señor, hasta pronto. Y para Malfi, por supuesto, que la novela está de rechupete. Hasta pronto.